Ah, a manera está pintando a los, a los reyes, que están reflejados por su espalda. Y ya en esta época ya saben hacer la profundidad. Están en el espejo. Los que están en el espejo. Los reyes están... Venga, Lidia, cuéntanos qué han aprendido a hacer en esa época. La profundidad. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo expresaban la profundidad? Pues, que a los... Y esto es un cambio muy grande, porque fijaros que en aquel cuadro, si el rey era bajito y el sirviente era alto, lo ponían al revés. Pero en este cuadro, fijaros qué pequeñitos son los reyes y qué grande es Velázquez. Aquí ya no vale eso que hacían en, el en la época medieval. Aquí el tamaño, lo que lo que indica, es si están lejos o cerca, ¿vale? Venga, más cosas. Venga. porque es tu parte. ¿Cómo hacía la profundidad, Lidia? Muy bien, y además aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Como tres capas, ¿no? De personas, venga, pues cuéntalo.